Bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera Y es que Santos se enfrentará a Pumas por la vuelta de octavos de final de la Copa MX Como siempre aquí te decimos cómo, cuándo y dónde ver el partido de Santos contra Pumas Pumas tiene un gran desafío este miércoles cuando se mida en casa a Santos Laguna En el partido correspondiente de los octavos de final de la Copa MX buscando una remontada Universidad Nacional y los guerreros se encargan de continuar la fase de octavos de final este miércoles 29 de enero Los Pumas y Santos Laguna definirán al siguiente invitado a los cuartos de final Universidad Nacional viene de conseguir una victoria muy importante ante rayados en la liga MX pero están abajo por dos goles en esta eliminatoria y necesitan una sorpresa para seguir adelante mientras tanto el equipo de Torreón quiere ligar la serie en el territorio que suele ser complicado para ellos ambos equipos se medirán en busca del boleto a los cuartos de final este miércoles 29 de enero a las 19 horas en la cancha del estadio olímpico universitario en el partido de ida los guerreros sacaron ventaja luego de que los universitarios se quedaran con un jugador menos luego de la expulsión de Jesús Rivas muy temprano en el encuentro los de la UNAM lograron acortar la ventaja y reducir todo a solo dos tantos. Por suerte para ellos, en este torneo el gol de visitante ni la posición en la tabla general cuentan como criterio de desempate, por lo que un triunfo de 2 a 0 podría mandar toda la tanda de penales de manera directa. ¿En qué horario se juega Pumas contra Santos Laguna Copa MX? Este partido comenzará a las 7 de la noche de este miércoles 29 de enero para la vuelta de los octavos de final de la Copa MX en Ciudad Universitaria. ¿En qué canal ver? El Universidad Nacional y los Guerreros. Para este encuentro tendrás muy Múltiples opciones, ya que será transmitido por TUDN, Fox Sport y Espien en tu sistema de televisión de paga. Como ver en vivo Omilai en Pumas contra Santos, sigue las acciones de este partido a través de az.com, narración minuto a minuto, estadísticas, la crónica y todas las reacciones para que estés bien informado. Como ver en App el Universidad Nacional contra Guerreros, descarga la aplicación de tu DN, Fox Sport o Espien Play y mira este partido donde quiera que estés este miércoles 29 de enero a las 19 horas.